meditemos juntos. Ser humano es cometer errores, es también aprender de esos errores y poco a poco ir refinando el alma, sin los complejos de la superioridad que entorpecen el avance, ese avance espiritual que todos necesitamos para vivir en armonía y poder sentir la belleza que nos rodea. Ser humano es ser parte de todo, sin los complejos ridículos que separan a la humanidad en una lucha absurda. Porque todos, sin importar banderas, colores, preferencias sexuales, religiones, estamos dentro de este planeta. Somos solo uno, porque esa fue la idea de la divinidad y no del hombre, que ha venido manipulando hasta los libros sagrados con el propósito insano de su conveniencia, somos lo que somos, ovejas del mismo rebaño, y no lobos, destinados a comernos, unos a otros, vivamos para amar, en todas las direcciones.